cuanta uno, todos tienen su, lo que, tienen, lo que tenían locales fuera, tienen su locales aquí adentro. Y lo de mesa, es eh, mesa, la de la ropa. O sea, aquí lo que hemos hecho es desagrabalizar y mejorar la condición de vida y de trabajo para todos los todo mercaderos. No hay ninguno que hayan sido excluidos. Nosotros, cuando hicimos el censo, original eran 257 y con la depuración quedó en 216 y tenemos 227 puntos o sea que hicimos puestos adicionales para, para cualquier situación que se presentara hay algunos que están opuestos todavía eh, a este no, aquí no hay nadie opuesto aquí todo el mundo ya está a tono en cruz nosotros eh, eh, habíamos puesto una tarifa original y se bajamos a menos de eh, Aquí lo que están pagando una mesa son 15 mil pesos para entrar. Después van a pagar 250 pesos semanales, que ellos pagaban más allá afuera. O sea, nosotros hemos puesto la, la condición, la condición de vida mejorable, la condición de trabajo, desacabalizando, eh, porque esa calle va a ser una paradera a para la Isabel Aguilar o sea que aquí no hay ningún tipo de inconveniente, todo el mundo está, está deseoso ya de entrar y de aquí a, al próximo fin de semana ya nosotros, Dios mediante, estaremos eh, finalizando todo lo que es el aquí. ¿Qué va a pasar con la parada de autobuses también? Y nosotros ya hablamos con los 54 sindicatos. O sea, con todos los sindicatos de aquí de la provincia de Santo Domingo, del distrito y todos los sindicatos de ASA. Ya nos pusimos de acuerdo para desagrabalizar también lo que es pintura. Nosotros vamos a trasladarlo al desvío y al parquecito cuando encuentren el 6 de noviembre. Hoy ya comenzamos a trabajar con eso para ver si en dos semanas hacemos lo mismo en pintura que estamos haciendo aquí. Claro que sí. Nada más nos va a quedar la entrada del café y la de la de esquina caliente. Esos son las, los únicos que nos va a quedar a nosotros para esa cabalizada.